Aunque okay, okay, él mejore sin el bajo, ¿no? Dios le bendiga hermanos, sea usted bienvenido a la casa del Señor, le voy a invitar a que se ponga de pie. Quiero que mire al que está a su lado y le diga bienvenido a la casa del Señor, salúdese los unos con los otros, amén, en esta hora. Dios me lo bendiga hermana, Dios se lo bendiga a todos y bienvenida a mi, a mi visita de esta noche a mi hermana y la mamá de la hermana Rosa, amén le damos la bienvenida, gracias Señor, vamos a, a dirigirnos delante del Señor en esta hora, en el servicio de esta noche que lo hacemos para la honra de nuestro Dios, Y le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 91. Ya, precioso Jesús, cuando lo tengan todos me dicen, confirman con un amén. Y lo vamos a leer antifonalmente, hermanos, y dice, honramos la palabra de Dios, y dice así, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestras, mas a ti no llegará. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. Sobre el león y el aspi pisarás, oyarás al cachorro de león y al dragón. Me invocarán y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bendita sea la palabra del Señor. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor en esta hora. Quiero que por favor inclinen sus ojos, vamos, perdón, inclinen sus cabezas, cierren sus ojos y vamos a dirigirnos delante del Padre en esta hora. Y le pido por favor que me ayuden a orar por unas hermanas que no van a poder llegar esta noche por razones personales de ella. Amén. Bendito Dios que moras en los cielos y en la tierra, Padre, y aquí en nuestros corazones, Señor, me dirijo delante de ti en esta hora, Padre, con el propósito, Señor, de glorificarte, de honrarte, Señor, a ti, Padre, como solo tú mereces, Señor amado. Te pido en esta hora, Señor, bendiga, Señor, aquí. A cada uno de los hermanos aquí presente en este lugar, Padre mío, que tú le bendigas, Señor amado, que tú también, Padre Santo, te glorifiques en la vida de cada uno, Señor, cualquiera que sea la situación. Su condición, Padre, que solo tú conoces, Señor. Yo te pido que te glorifiques, Padre, y por mis hermanas, aquellas que no podrán asistir en esta noche, Señor, que tú allá donde estés, Señor. Yo creo que tú allá tú puedes también obrar sobre sus vidas, Señor amado. Te ruego en el nombre de Jesús, te glorifiques en sus vidas, en sus cuerpos, Padre, y sean sanos en el nombre de Jesús, Señor, y restaures, Padre mío. Cada situación de cada una de ellas, mi Dios, en el nombre de poderoso de Jesús, te ruego que en este lugar, mi Dios, quites todo aquello que vaya a estorbar, Señor amado. Tú limpie los aires, Señor amado, y sea tú ministrando todo pensamiento, Señor, y preparando los corazones para que reciban en esta noche la bendición que tú nos tengas, mi Dios, para nosotros en esta noche, Padre Santo. Recibe, mi Dios, toda la honra y la gloria que tú mereces, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Voy a, diri a darle esta parte a mi hermana Vilma que le toca el devocional de esta noche. Sí. Gloria al Señor. Dios te bendiga hermanos una vez más. Dios bendiga a la hermana, a la madre de, de la familia Arismendi. Sea muy bienvenida. De antemano la amamos en el en el amor del Señor. Gloria a Jesús. Vamos a alabarle al Señor con gozo, con libertad, con música, con piano, o sin piano. Porque Él es merecedor de alabanza. Gloria a Jesús. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Aleluya. A Jesús. Ponemos ese, ese himno que dice merecedor de alabanza. Gloria a Jesús. Merecedor de alabanza. Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que, que siendo, siendo yo, yo un pecador, pecador No escatimos su linaje Para morir en, en la cruz, cruz, cruz Merecedor de, de alabanza, alabanza por los siglos sea Jesús Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarnos Merecedor de alabanza Que siendo yo un pecador rescatimos su linaje para morir en la cruz merecedor de alabanzas por los siglos de a Jesús el día que no le alamos el alma se me entristece y cuando no hay alabanzas él no puede estar presente un sacrificio tan grande no puede pasar por alto mil veces te digo santo aunque digan que estoy loco el día que no le alabo el alma se me entristece, porque cuando no avanza, él, él no puede, puede estar, estar presente. presente. Un sacrificio sí, tan grande no puede pasar, pasar por alto. Tres veces te digo, santo. Aunque crean que soy loco, loco, merecedor de alabanza. De alabanza. Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanzas Que siendo yo un pecador No escatimó su linda Para morir en la cruz Merecedor de alabanza por los siglos, sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece. Y cuando no hay alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto, tres veces te digo santo, aunque digan que, que estoy loco, santo, A y a su nombre gloria, gloria, aleluya gloria. gloria al Señor gloria solo él es santo aleluya solo él es santo, aleluya alabados a Dios solo tú eres santo solo tú eres digno Tú eres hermoso y maravilloso, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene. Ahora mismo este lugar Cantemos Gloria al Señor Tu fidelidad Es grande Tu, tu fidelidad, fidelidad Incomparable es, Nadie como tú Bendito, bendito Dios, Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad oh, es grande. grande. Tu fidelidad incomparable. Es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande, su fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable. Es. Nadie como tú, bendito, bendito Dios. tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración quiero adorar postarme en tu presencia y proclamarte Señor quiero alabanza, quiero llenar su trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamar Trono de alabanza, quiero llenar su trono de adoración, quiero adorar, mostrarme en su presencia y proclamar. Cosas cambiarán orando Cualquier necesidad Dios la resolverá orando Meditad del Señor en pruebas y el dolor Sea bendito tu nombre, aleluya, Padre. Santo eres Dios, aleluya. Tú eres Rey de gloria, Padre, por los siglos, por los siglos y de los siglos, Señor. Jesús, aleluya. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti. Se grata a ti mi anhelo es adorarte mi deseo es tocar tu corazón que mi adoración se agrada a ti, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no. Hay hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Rey de Reyes, Señor de señores, Exaltado sea Soy mientras me acerco a tu trono glorifícate Rey de Reyes Señor de Señores Exaltado sea Soy cuando me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate, glorifícate, Señor. Aleluya. Sea Jesús, sea el... yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración, yo te busco yo te busco con todo, de todo mi corazón. corazón te anhelo en ese Gracias Dios eterno, recibe toda adoración Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Dios, mi alma te alaba Dios. Mi alma te bendice Dios mío, aleluya. Gracias Señor, gracias Señor. Gloria a Jesús. Vamos a entonar ahora unos, unos coros alegres. Gloria a Dios. Aquel hombre que anduvo en Galilea, él se llama Jesús de Nazaret. Ahora está contigo, hay pruebas en mi vida y aumenta cada día más y más mi fe. Aquel hombre que anduvo en Galilea, él se llama Jesús de Nazaret.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 Fe más fe, amor más amor Y si no lo tienes, pídeselo, pídeselo a Dios Porque amor, amor. sin fe, fe, fe sin, sin amor, amor. Es fe, imposible agradar a Dios Fe más fe, más fe amor más amor más Y si no lo tienes, fe. pídelo al Señor Porque amor. amor sin fe, fe sin amor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 Jesús de Nazaret, está conmigo, hay pruebas en mi vida, más y más mi fe, fe, más fe. Amor sin fe, fe sin amor es imposible agradar a Dios. En mi corazón hay banderas de, amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor en mi corazón. Qué bueno es adorarte, Señor, con gozo, con libertad, Dios mío. Porque tú nos hiciste Aleluya, libres, Señor, libres, libres para adorarte. Libres para bendecirte, Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero, pero ahora, ahora se, se está moviendo dentro de mi corazón. corazón. Pero ahora pero se está, está Que alaba a Cristo no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo alabo a mi.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 nombre. Gloria, bendito sea Jesús. Bueno, hasta gloria. aquí. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Óigame, estos cultos donde solo se oye la voz, uy, se me recuerda en mis tiempos cuando estaba chiquita, que los cultos allá, ya no había nada de aparato, solo era pura palma, pura voz y el puro pandero. Y así me parece este culto de esta noche, Qué hermoso, bendito sea para la honra y la gloria del Señor y bendecimos a nuestras hermanas, amén. Voy a pedir a mi hermana María que pase que tiene un especial en esta noche. Dios me lo bendiga hermanos Dios me lo bendiga más mi hermana me dio una parte especial y yo quiero traer un pensamiento me puse a pensar en mi casa sobre nuestro hermano Pablo me gustan muchos personajes de la Biblia pero él me gusta más porque su cambio fue tan grande tan grande que no volvió para atrás al contrario, él siguió adelante y siempre dijo que su mirada era para hacia, hacia Cristo. Amén. Me gusta mucho cuando él dice, porque no era perfecto tampoco, y él decía, sé imitador, imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿Quién de nosotros podemos decir a, a, a una persona, sígueme, sé imitadora mía? ¿Quién podrá decir, yo puedo decirlo? No creo que podamos muchos decirlo. Quizá uno o dos. A mí, que no me sigan, por favor. ¿Amén? Amén. Porque, entonces me gusta Filipenses 3.12 que dice, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así hacer aquello para lo cual fui, también ha sido por Cristo Jesús. Amén. Me gusta porque me puedo ver en Pablo. Mi vida quizá yo no maté cristiano, quizá no maté a nadie, pero mi vida no era tan buena como alguna de nosotros. Amén. Pero él, a pesar de todo, él, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, fue tan sobrenatural que él pudo pararse de ahí y seguir a Cristo. Amén. No sé cómo es que nosotros a veces... No, como que nos vamos cayendo. ¿Qué, ¿Qué tan alto tiene que ser el caballo de nosotros que nosotros tengamos que caer para nosotros poder poner nuestra vida mirando a Cristo, siguiendo a Cristo? ¿Qué tanto Dios nos tiene que dar a nosotros para nosotros parecernos a Cristo? ¿O qué tanto nos tiene que quitar? Porque así como nos puede dar, nos puede quitar. Amén. Así como nos lo da, nos lo da todo, nos da el aire. Mira qué lindo el día, aunque esté en 100 grados hoy, tuvo muy bonito. Amén. Pero entonces, si nos lo da todo y nosotros nos comportamos, lo hablo por mí, no lo hablo por nadie o por algunas personas, eh, ¿qué tanto él nos tiene sí. que dar? ¿O qué tanto nos Amén. tiene que quitar para que en realidad nosotros digamos, Señor, mírame aquí, haz de mí como tú quieras. Y por eso es que me gusta Pablo. Porque Pablo fue un ejemplo. Pablo se pudo parar y decir, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo, aunque perfecto no era, aunque tuvo que negarse como hombre, no tuvo esposa ni nada. Tuvi tenemos que negarnos a nosotros por algunas cosas que nos gustan, pero no nos convienen. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Bonito pensamiento, ¿verdad que sí? Y si Dios trató con Pablo, también lo hará con nosotros. Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que lo fortalece. Somos igualito a Pablo, somos humanos también. Así que, Y también pienso que si Pablo escogió, Dios escogió a Pablo, ¿por qué a nosotros también? ¿No, verdad? Sí, sí, claro que sí. Eh, como siguiente parte, eh, le tocaba a un hermano la pregunta, ella no pudo venir, pero... Yo tomo esta parte. La pregunta estaba, decía que qué personaje de la Biblia tenía, el cuánto le pesaba. Permítame un segundo. No quiero decir algo que no es. La pregunta es, ¿quién tenía una cabellera que pesaba más de dos kilos? Oiga eso. La respuesta está en 2 Samuel 14, 25 y 26, si lo quiere buscar, búsquelo y si no, se lo leo aquí, dice así. Y no había en todo Israel eh, ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso... Se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza, 200 ciclos de peso real. Por eso es que yo no, a veces no aguanto ni el mío. usted se imagina eso? ¡Wow! Y era un hombre. Por eso es que ahora muchos quieren andar el pelo aquí, hermano. Dice que como en los tiempos de antes lo andaban así o lo quieren usar así. Pero no es así. Voy a invitar a mis hermanas que pasen adelante. Vamos a cantar el himno tema de esta noche, Amén. Santo el Señor y la, la, la, sí, recuerdo la cota a mis hermanas, gracias, se lo dan a mi hermano Junior, mujer de Dios.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 Gracias, Padre, porque este día estamos reunidos alabando y bendiciendo tu santo nombre, gracias por la oportunidad que tú nos has brindado gracias por haber guardado nuestras vidas en este día, gracias por la salud, gracias por Jesucristo al cual nosotros en este día damos gloria, damos honra y alabanza bendice esta sociedad Señor y añade cada día Dios mío no importa que seamos dos o tres, tú estás en medio de nosotros gracias te damos por todo Padre en Cristo Jesús Amén. amén. Gloria sea el Señor. Gracias. María. Así mismo le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a orar por nuestro diezmo y ofrenda de esta noche. Amén amantísimo Dios y Padre nuestro una vez más venimos delante de ti Señor agradecidos Padre amado por lo bueno que tú has sido con nosotros Padre aún reconociendo Señor que nosotros no merecemos nada Padre que todo ha sido por tu infinita bondad y misericordia Señor gracias Padre por proveer Señor alimento a nuestra mesa Padre gracias por proveer nuestros trabajos Señor la fuerza Señor la sabiduría y la humildad con que podamos Señor nosotros ejercer nuestro trabajo con gracias Señor siempre recordando Señor que podemos que ponerte a ti en todas las cosas Señor amado, muchas gracias te doy y por aquellos que no tengan mi Dios que llevarse a su boca Padre yo te pido que les bendiga conforme sea tu voluntad Señor en el nombre precioso de Jesús, amén y amén, gloria a Dios Santo Jesús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 Pueblo de Dios, aleluya, amén. Le concedo esta parte a mi hermano pastor, aleluya. Gracias, Dios le bendiga, hermanos. Cuento a su lugar, gracias, muchas gracias. Bendito el nombre del Señor. Estamos felices hoy, hermanos. Ah, estamos en una ola de calor y cuántas cosas que a veces nos, nos quitan el, el ánimo, ah, pero eh, el espíritu siempre está presto, ¿verdad que sí? Amén. Siempre adorar el nombre del Señor. Felicitamos a las damas que en este día han llevado a cabo su, su programa. Eh, eh, notamos la ausencia de algunos de ellos. La hermana Sandra me llamó, que por alguna circunstancia no, no puede estar, pero... Uh, oramos por, por todos para que Dios se glorifique. Amén. Bendito el nombre del Señor. Uh, estamos en lo que es el mitad de año. Y todos los, todos los años uh, es mi costumbre es rep repetir algunas cosas por varias razones. Una de que a veces, pues a los que estamos se nos, se nos, se nos pasa, como que el tiempo pasa y se nos olvida. Y otras eh, es que hay hermanos nuevos que tal vez no lo han escuchado y es bueno eh, hacer, hacer, hacer esto. So, por algunas razones, repito, cada año hay algunos algunos temas que ya, que ya conocemos. Le damos la bienvenida, hermana nos había citado y nos sentimos muy alegres de que esté con nosotros y uh, no tenemos una prédica formal más bien es un tipo de, de plática en, en, en vía de, de enseñanza eh, para motivarnos a nosotros mismos a, a lo que es eh, el culto la adoración lo que hacemos para la gloria de nuestro Dios de ustedes Dios cuántos de ustedes saben que Dios es bueno y por cuanto eres bueno y yo puedo decir que conmigo más ha sido muy, muy bueno uh, eh, me gusta siempre darle a él el primer lugar en todas las cosas y creemos que el señor se va, se va a glorificar uh, est estamos pasando por un momento de, de transición en algunas, en algunas áreas Uh, ya la, mañana creo que es la última, expositor, la última clase del expositor que tenemos. Mañana le estaremos dando el nuevo para los próximos seis, seis meses. O, oro a Dios y le invito a ustedes a que me ayuden a orar, a que Dios levante maestros eh, de, de medio de nosotros o los traiga de afuera. Uh, no de que no los haya, sino de que se activen ...y puedan tomar esta gran misión de lo que es la enseñanza. Por, por supuesto, el, el deseo de hacerlo es una cosa y, y el poder hacerlo es otra cosa. So, eh, eh, cuando, cuando hablo de que nazca el buen deseo, el deseo de, de hacer eh, estos trabajos, la, la, la predicación, eh, la enseñanza... Al mismo tiempo estoy eh, haciendo eh, énfasis en que, en que nazca eh, la motivación y, y el llamado, si así podemos decir. Eh, la enseñanza es un llamado. Está en, en los cinco ministerios ah, que encontramos eh, la enseñanza. Hoy mi plática es acerca de lo que he venido diciendo del de, el devocionar, Uh, todos aquí hay un sinnúmero de hermanos, casi todos hemos venido de diferentes lugares, aunque algunos se han convertido aquí, pero han vivido o han, o han estado en otras iglesias y han visto lo que es hacer un devocionar, o sea, el devocionar de pararse al frente y dirigir un culto. Uh, primeramente entendemos que no todas las iglesias lo hacen igual. No creo que haya un patrón que nos diga, aún menos en la Biblia, que nos diga cómo tenemos que hacerlo. Uh, sería, sería mucho mejor si fuera así. Uh, pero se nos ha dado la opción de que nosotros podamos escoger hacerlo en la mejor forma que es, aplique a nosotros como grupo. Puede ser que lo que nos aplique a nosotros como grupo Tal vez la iglesia vecina no, no, le, no le vaya también de esa manera, por diferentes razones. Ah, so, es muy, muy, muy importante. Eh, los presidentes de las sociedades o los grupos pequeños, como yo les llamo, ah, a veces tienen problemas porque ellos quieren que todos los hermanos participen y ese es el propósito de lo que llamamos la sociedad o los cultos de los jueves, es de que todos los hermanos de la iglesia que pertenezcan a un grupo, los jóvenes, a los jóvenes, las damas, las damas, caballeros, los caballeros, eh, vayan tomando eh, eh, participaciones, vayan creciendo. Los que nunca lo han hecho, eh, vayan tratando de hacerlo. Ah, eh, me, me felicito, no sé cuál sea la palabra correcta, al hermano Ángel, porque los otros días le dijeron que dirigiera el culto, parece que fue, y nunca lo había hecho, y se lo dijeron como cinco minutos antes del culto. Yo digo, ¡wow! de veras, de veras. Ah, pero él se paró humildemente y lo hizo, y lo hizo bien, y lo hizo bien. Claro que la segunda vez pues, se va haciendo mejor, y nos vamos perfeccionando en eso. Porque dirigir un culto, hermano, no es simplemente pararnos aquí y cantar. Uh, hay muchas cosas envueltas en lo que es dirigir un culto. Uh, primero, estamos en la iglesia en el culto, de, en, la, en el servicio de nuestro Dios, adorando a nuestro Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Uh, los devocionales, por lo general, se hacen el principio del culto, Luego los, los programas y, y la predicación. ¿Por qué no se predica primero y después se canta? Bueno, porque creemos que en el cantar eh, hay, hay cierta dinámica, hay cierta eh, moverse del espíritu que prepara el ambiente, debe de preparar el ambiente, para cuando la, el, el predicador venga, ya el, el lugar esté saturado. Y la, y la, y la adoración eh, se, se presta para eso. La adoración se presta para saturar el ambiente, cosa de que cuando el pastor o ministro o quien sea uh, eh, traiga el mensaje, pues ya, haya, eh, ya la tierra esté eh, preparada. Esa es una. Número dos. Pienso que a veces eh, decimos que no oh, cuando se nos dan esta, es, estas eh, participaciones o estos privilegios de dirigir un culto, decimos que no porque pensamos que no, nunca los hemos hecho, no, no estamos preparados o no sabemos o cuántas cosas o tal vez por temor. Hay muchas personas que le tiemblan los pies cuando se paran aquí al frente eh, y, y cosas así. Pero uh, déjeme decirle algo acerca de lo que es el devocional. Y me voy a ir a mis tiempos cuando yo era niño, teenager, eh, creciendo en esa edad por ahí, uh, de adolescente a joven. Eh, eh, eh, aprendí temprano en mi vida de creyente que hacer un devocionar era, como dice el americano, un big deal. No era cualquier cosa. Era algo importante hacerlo. En, en, años atrás me, me quedé, bueno, me sorprendió eh, porque hoy día se pone a personas a dirigir un culto y lo mismo llegan, no, no llegan, o llaman o no llaman, qué sé yo, como que no hay mucho, eh, no hay mucho aquel para cumplir con, con, ese, con ese trabajo o esa parte que se le ha puesto. Fui a con Érico a, a visitar mi familia y uh, una de mis sobrinas me llevó a visitar la tumba de mis padres. Fui con ellos y, bueno, pasé, eh, llegué viernes, tuve sábado. Ta estaba supuesto a regresar el domingo en la mañana. Mi sobrina, que fue la que me, corrió, me recogió en el aeropuerto, estuvo conmigo, me llevó a diferentes sitios y se encargó de mí, de que todo estuviera bien. Pero el, el domingo en la mañana ella me llama y me dice, eh, tío, este... Ah, mi esposo te va a llevar al aeropuerto. Yo no voy a poder ir porque el pastor de la iglesia me puso a dirigir el devocional de la escuela bíblica y no puedo dejar de hacerlo. Yo digo, de veras. Hay gente que todavía le da valor a eso. ¿Sabe cuánto coge un, un, un devocional en una escuela dominical de acuerdo a cómo se hace allá en el norte? 15 o 20 minutos. No más, porque el tiempo es para la escuela bíblica. Se hace un pequeño devocional a lo que la gente van llegando y se van recogiendo y luego se pasa. Pero me, quedé, me, me extrañó cuando, cuando ella me dijo, porque ya todavía hay gente que le da valor a, a dirigir un culto. Primero, ¿qué hay que hacer? Si a mí me ponen a dirigir un culto, ¿qué debo de hacer? Lo primero que debo de hacer, por lo general, los presidentes anuncian la semana antes. La semana que viene, fulana o fulano va a dirigir el culto. Tengo ocho días, ¿sabe para qué? Para meterme a orar y a pedirle al Señor que me use en yo dirigir ese culto. Eso, ¿Sabe por qué? Porque es que yo lo veo y tengo que decir las cosas como son. Hay personas que le ponen a dirigir un culto y cuando entra por ahí, dicen, oh, yo soy el que voy a dirigir, déjame buscar los tres coritos por ahí de los que se saben y los cantamos y como que ya. Y eso es tener en una forma liviana lo que es, el dirigir un culto. Casi siempre las personas cuando se ponen a predicar por primera vez, y aquí tenemos varios que son predicadores, la mayoría de nosotros cuando se nos dijo, vas a predicar por primera vez, nos metíamos en oración, nos metíamos en ayuno y qué sé yo, y buscábamos porque tenemos que predicar. Pero cuando hay otras cosas que hacer en la iglesia, como que a veces las tenemos las tomamos livianamente. No, no sé cuál sea su experiencia o cómo usted haya visto tal cosa, pero sé que, sé que los, los devocionales a veces surge, existe esa, esa, esa forma de pensar en nosotros como iglesia. Y repito, esa es la razón por la cual algunas personas dicen no no, no no lo hago, ponga otro, qué sé yo, no sé cantar. Bueno... Eh, yo, yo pensaría que lo, lo, lo que debiera decir, bueno, yo no sé, pero si alguien me enseña, si alguien me instruye, si alguien me, me, me, a lo mejor puedo, porque cómo voy a decir que no sé a algo que no se me ha, no se me ha dicho qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Yo no puedo eh, decir a, a, a un patrón, yo no, puedo, no sé su trabajo, si, si yo, no, si yo no, eh, eh, no se me ha dado las, las, las, las cosas que tengo que hacer. So, primeramente, mirar un devocional como algo importante, algo que es dirigido a Dios y algo que lo hacemos para Dios y para la congregación. Usted sabía eso. Cuando usted se, se, se para al frente a dirigir un culto, usted no está cantando un especial. Usted no está cantando coritos porque usted quiere llenarse del Espíritu Santo y usted quiere hacer un solo y quiere cantar. Eh, a, veces, a veces cantamos cosas que la, congrega la congregación no sabe. Y entonces, pues, la congregación esperando porque lo que se está cantando no lo sabemos. So, el, el, el, el director es sabio. Si quiere que la congregación cante, cante cosas que la iglesia sepa. Claro, yo entiendo que per periódicamente hay que introducir nuevas canciones. Bueno, lo hacemos notorio y damos papeles y damos eso para eh, eh, que hayan, eh, no hay, hayan nuevas, eh, nuevas alabanzas que podamos ir a añadiendo a nuestro repertorio, pero eh, repito, eh, hay veces que eh, cantamos cosas de antaño que la congregación no sabe y por esa razón y yo he escuchado a algunos que dicen pero hermano, pero es que ustedes no cantan y yo como que me, me gustaría levantar la mano y decir, hermana, pero hermano, es que no sabemos no sabemos lo que está cantando porque está cantando algo que que, que ustedes que... So, repito, el devocional no es para yo pararme a cantar alabanzas que yo quiero cantar yo, lo que yo estoy haciendo es dirigir el devocionar de la iglesia. Yo estoy, yo estoy dirigiendo lo que la iglesia de Dios está cantando. A Dios. So, yo, soy, yo tengo una parte muy importante de pedirle a la congregación: vamos a cantar este coro, este himno o esta alabanza y que en ella nos envolvamos y podamos reconocer que todos estamos. Diendo a la presencia de Dios con nuestras alabanzas, pero reconociendo que yo soy el, el director. Si usted busca en, en los libros de uh, la Biblia, uh, especialmente en los Salmos, donde es el ininario uh, judío, donde es, se encuentran tantas alabanzas, y especialmente el Salmo 73, que yo prediqué hace poco acerca de, de Asaf, eh, como, como músico, como. Eh, director del coro del, de, en ese tiempo, ¿cuán importante era para ellos estas cosas? ¿Se da cuenta? Eh, y, y, y repito, eh, lo, lo, la, lo importante es, la importancia estriba en qué importancia yo le doy yo a lo que estoy haciendo. Si yo le doy importancia a lo que estoy haciendo, ah, Dios lo recibe, y la iglesia empieza a moverse. Ya a veces que hay devocionales que son cansados porque el que está dirigiendo es cansado. Y a veces no vamos tan, tan lejos de lo que en realidad es. So, so, eh, primeramente, de plano, lo que quiero dejar saber es que cada persona que se ponga a dirigir un cántico, ya sea en la sociedad o en un domingo, en el tiempo que sea, dedíquese a Dios. Aquí acostumbramos los de la adoración, los músicos. Que tenemos, ¿cuántos creen que Dios puede suplirnos músicos? Amen. No que no haya, pero están, están eh, en sus quehaceres y periódicamente, pues, eh, están fuera, pero que haya suficiente músico para que cuando eh, uno quede, es, eh, que esté libre o, o ocupado, el otro esté dispuesto. La Biblia dice que dos son mejores que uno. Amén. So, uh, yo cuando llegué a este a, esta, a este pueblo, a esta área, eh, que llegamos de Nueva York, mi esposa y yo empezamos a visitar hogares, no había iglesia. Estoy hablando de años atrás. Ah, empezamos a visitar una iglesia en Valparaíso, y un pastor muy bueno. Se, se llamaba Pastor Beer. Beer, como cerveza, Beer, así se llamaba. Ah, y eh, él murió. Eh, nos, nos, nos hicimos amigos, hablábamos, comenzábamos mucho, y él miraba que el grupito que teníamos era como de dos o tres familias. Y uh, un día me dice, si ustedes necesitan algo, yo les voy a decir lo que yo hago cuando yo necesito algo. Y él tenía una iglesia, un templo, con una congregación ya formada. Él dice, yo aprendí desde mi temprano en mi, mi ministerio, porque en este pueblo se acostumbra que si tú, tienes, tú eres un pastor y tienes una congregación y tienes un servicio, como digamos el dominic servicio dominical, que es importantísimo, uh, lo que, lo, y, y no tenemos un pianista, ponemos un anuncio en, la, en, la, en, el, en el periódico y aparece cuatro o cinco y usted coge el, y, el pianista que, y, y, y, tiene, y tiene un pianista eh, eh, en su culto. Esa es una de las formas que todavía existe hoy día en estas áreas. Pero él me dijo, yo nunca he hecho eso. Cuando yo necesito un pianista o una batería, batería o cualquier persona que toque un instrumento, yo se lo pido a Dios. Yo se lo pido a Dios. Tal vez no llegue la semana que viene, tal vez no llegue, pero yo sigo creyendo que se lo sigo pidiendo a Dios. No quiero nada, de, yo no sé quién entra por ahí con, con simplemente porque es músico. No, yo no quiero que nadie venga a tocar simplemente porque es músico. Yo quiero que alguien venga a tocar en el culto del Señor porque es cristiano y le quiera alabar a Dios. No simplemente porque sabe tocar y porque tal vez lo haga bueno, sino que es importante eh, todas estas cosas, so, cualquier cosa cualquier cosa que usted vea deficiente en la iglesia, ay, no se moleste por eso, vaya y pídaselo a Dios. Vaya y pídaselo a Dios. Si el pastor un día usted ve que está un poquito de, de, de, deficiente, vaya y pídaselo un pastor nuevo a Dios. Este pastor ya está viejo, pastor del Señor, danos no, no hay nada malo en eso, ese es su deseo de su corazón de que usted quiere lo mejor, ¿está conmigo? Y me uso a mí mismo por no poner eh, otros, otros ejemplos. Eso, eh, cualquier cosa que usted ve, no, no empiece a criticar. Porque si esta persona lo pusieron a dirigir y no sabe cantar, y no sabe hacer esto, y a veces lo que hacemos es que en vez de estimular a la gente a que crezca, lo que hacemos es que lo opacamos. Lo hacemos que se sienta ya con, no, no quiero participar más. No, dale la mano, acércase a él, eh, una hacia él, acérquese, siéntese en la silla de adelante y digo, yo quiero ayudarte, yo quiero cantar contigo, ah, porque esta es la forma de que, esto es lo que agrada a Dios, que su pueblo se una y podamos darle importancia a lo que estamos haciendo. So, la importancia que tiene un devocionar, es inmensa cuando lo, lo ponemos en el verdadero contexto de que yo estoy dirigiendo la iglesia del Señor a, o motivándola y dándole que cantar pero, repito, no puedo darle que cantar cosas o, o que canten cosas que la, la busqué a la última hora, así de memoria, o a veces, a veces a, algunos andan hasta con ya con, con, con devocionales en la Biblia, por si acaso, eh, y, y coritos y qué sé yo. Todas esas cosas son buenas, pero, repito, lo importante es pedirle la, la dirección a Dios. Usted va a dirigir un culto, pídale la dirección a Dios. Pídale a Dios que Dios se manifieste en ese culto. Si un devocional estuvo pesado... O estuvo un flojo, o estuvo cansado. Bueno, vamos a, vamos a, vamos a comenzar por el que le dirigió el culto. Oye, pero, pero yo no tengo la culpa porque es que la gente no quiere cantar. Bueno, vamos a averiguar por qué la gente no canta. ¿Se da cuenta? Y, y así por el estilo nos vamos, nos vamos eh, motivando a nosotros mismos a ayudarnos y, a, y, a, y hacer de nuestro devocional, de nuestro culto, de la parte de adoración. Una, una, una parte donde verdaderamente la gracia y la presencia de Dios se mueva. En esta iglesia lo hemos vivido. El Espíritu Santo se ha movido mientras cantamos los devocionales. Yo he visto gente del Espíritu Santo sacar personas de la banca mientras cantábamos. Mientras hemos can, cantando, el Señor levanta gente llorando, van al baño y allá se, se, se rinden delante de Dios. O vienen al altar delante de Dios. ¿Por qué? Porque la adoración trabaja. La adoración, la adoración reprende demonios. Amén. Mire, le voy a decir un secreto que tal vez usted no, no conoce o no ha escuchado antes, pero se lo voy a decir. No es secreto, simplemente una realidad que a veces nosotros, ya mayores en el evangelio, hemos vivido. Si por ahí entra una persona poseída, y la iglesia está con las manos cruzadas indiferentes y, y el pobrecito cantando. acá. Eh, cualquier cosa, hasta se manifiestan a veces. Pero cuando la iglesia está envuelta en una adoración completa, en una adoración total, en una adoración eh, eh, de todos, en, en un culto donde la presencia de Dios esa persona, esa, esa persona que ha venido de, de, de, eh, eh, poseída, dos cosas van a suceder. O Dios la liberta o se para y se va. O se para y se va. Y en algunos casos tratan de manifestarse, pero cuando la presencia de Dios está plena, el enemigo se tiene que callar la boca. ¿Me doy a entender, hermano? So, el, el, el, el, lo importante que es cuando nosotros uh, hacemos devocional. So, vuelvo y repito, y, y, y por supuesto, yo no quiero que nadie se sienta como en la obligación, ah, pues de ahora en adelante tengo que hacer devocional, y yo no, no, no, no, uh, usted pida ayuda, usted pida a alguien que le enseñe, a alguien que le dé idea, uh, o, o, o, o demás, lo que estoy tratando de hacer conciencia es de lo importante que es, esa, esa, ese, eso que estamos haciendo como devocional. El devocional es muy muy importante. ¿Quién lo dirige? Ah, repito, el, el, el orar, el pedirle al Señor que lo, lo ayuda, a ah, tener la mayor reverencia eh, en, los, eh, en los devocionales. Ah, y así por el, por, por el, por el estilo, eh, hacer que nuestros devocionales sean saturados por la gracia, por la gracia divina del Señor. Pero casi siempre todo comienza. Uh, yo, yo le aseguro, yo le, bueno, déjeme ponerlo de esta manera, me atrevo a asegurar que toda persona que le dicen, usted va a dirigir el devocional tal día, en una sociedad o un domingo, quien sea, no, no sé cómo se hagan los programas, uh, o se puedan llevar a cabo un programa, pero si usted toma eso en serio y usted se va a una oración al Señor y pide a Dios que cuando llegue el momento que usted se para aquí, Dios no lo va a dejar en vergüenza. Dios no lo va a dejar en vergüenza. ¿Por qué? Porque usted ha buscado la dirección de Dios y usted le ha dado valor a lo que es dirigir alabanzas y, el, y dirigir la iglesia del Señor. Usted sabe que yo pararme de, de, de, delante de aquí y decirle a la, a, a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios que ha venido para adorar y yo ser, eh, declararme el director y decirle vamos a cantar esto y vamos a cantar lo otro? Eso es muy importante porque yo soy responsable de que la iglesia entonces cante y por eso dije que es importante que cantemos cosas que podamos, que sepamos, que podamos cantarlas porque así podemos unirnos todos en cánticos Nuevos. La Biblia dice cantar cántico nuevo y pensamos que, que hay que escribir un cántico nuevo. No, el cántico que cantamos ayer, hoy es nuevo. Si lo cantamos otra vez, hoy es nuevo. Ya ayer fue viejo, hoy es nuevo eh, y sigue siempre siendo nuevo para Dios. ¿Tiene sentido eso? Ah, so, cantamos al Señor con alegría y le damos a Él la gloria en toda la, en toda la cosa. Pero la preparación es muy importante. Orar, escoger, si va a leer la Biblia, escoger con tiempo. Si la parte de, de, de la dirección, de la, dirigir el culto tiene que ver con leer la, la palabra. Ora, buscar con, con, con tiempo el pasaje bíblico eh, y traer todas estas cosas delante del Señor. Ok, déjame ponerme a mí mismo. Yo no soy muy bueno empezando los coros o, o las alabanzas. Yo sé terminarlos, pero no sé muy bien empezarlos. Ok. So, ¿Qué yo hago? Y, y, y, y si usted me observa a mí, se va a dar cuenta de esto. Cuando a veces yo tomo la parte y quiero cantar por, por alguna razón. Lo primero que hago es que le digo a la persona que está en el, en el instrumento principal. Porque entendemos que hay instrumentos que son principales y otros que son instrumentos que acompañan, ¿no? Eso, bueno, so, so me voy al, al, al, al teclado y le digo, quiero cantar este coro. La persona que está en el teclado busca el tono y yo le digo, usted comiéncelo y nos arrancamos. Porque he notado muchas veces que hay personas que van aquí y van a cantar un coro, una alabanza, la alabanza número uno. Y, voy, y vamos aquí al, al, al, al que está en el teclado y le decimos, yo voy a, voy a cantar la alabanza número uno y la voy a cantar en dos. Cuando vengo acá, empiezo en sol. En sol mayor o en sol menor. Pero yo le dije a él que iba a cantar en dos. So, Entonces, él, él se está buscando acomodarse en dos. Cuando nos arrancamos, lo que hay es un qué. Un choque de... de, de, de, de de tonos y de, uh, ¿cómo es la, ¿cuál es la palabra aquí? Sí, de, de, no son tonos, pero uh, eh, diferentes, diferentes. Uh, eh, sí, eh, yo, a, a mí me gusta cantar en do, en donde quiera, en donde caiga, ahí cantamos, vámonos. Uh, pero, pero, eh, al menos yo no tengo problema porque... La, la, en esta iglesia la que trabaja en el, el, el teclado es mi hija y ya me conoce. So, cuando yo le digo tal canción, ya ella sabe más o menos dónde yo voy a cantar. Pero tampoco lo empiezo, lo dejo que ella lo empiece. Cuando el músico empieza a cantar ella o él y a tocar, se, se acomoda. Es muy raro, yo lo he visto, pero es muy raro que un músico cante en un tono y toque en otro. Lo hemos visto, ¿verdad que sí? Ah, pero eso es demasiado es raro que, que, que uno mismo esté cantando en un tono y, te, y esté tocando en, en otro. ¿Cómo va a ser? No, como que no tiene mucho. Pero, eh, repito, so esa es una estrategia para, lo, para, para yo como director. Y si, y si voy a dirigir un devocional, le digo, mira, estos son los cinco o seis o siete alabanzas que voy a cantar. Eh, eh, esta es la primera, la segunda, la segunda, la segunda, te las dejo aquí y, y vamos a seguir ese orden que está ahí. Eso le ayuda al director a estar en comunión con la persona que está en el, en el teclado, en la música, y uh, se van acomodando los, los tonos y, y, y, y funciona muy bien, funciona muy bien. Uh, pero, repito, es, es, es, sabe, que, sabe que es bien difícil para un músico, yo no soy músico, pero lo puedo entender, que es muy difícil que alguien se pare aquí y diga, voy a cantar, sin decir nada a nadie, y empiece a cantar y que el, el que está ahí le pueda coger el tono de una vez. Eh, es, es, no, es, no es tan fácil, eh, no, no es tan fácil, eh, pero, y, y, a, y a veces no simplemente es el tono, sino, eh, bueno, eh, muchísim, mu, muchísimos factores que tienen que ver con el canto, pero yo no, de eso no, no, no, no, no canto mucho porque no sé cantar, pero bueno. Bueno. Uh, no es mi gracia cantar, Dios no me llamó a mí a cantar, me llamó a mí a, mí, a predicar el evangelio y, y la gloria sea para Dios. Pero eh, repito, eh, todas estas son estrategias que podemos u, u, usar eh, y es a, ayudarnos los unos con los otros, dedicar a Dios. Nosotros aquí en la iglesia acostumbramos, tal vez usted no se da cuenta, pero los domingos especialmente, los, los que componen la adoración... Eh, nos vamos al cuartito y allí dedicamos el culto al Señor en oración. Allí dedicamos el culto al Señor. Nos cogemos de la mano y nos presentamos, Señor, úsanos a cada uno en el lugar que estamos y la gloria sea para ti y vámonos. Ah, ¿Por qué? Porque entendemos, entendemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para nuestro Dios. Pararse a cantar aquí no es cuestión de hacerlo bonito necesariamente, aunque la Biblia dice que lo hagamos bien. Pero, eh, repito, eh, no, es, no es cuestión de cantar bonito o que se oiga bonito, profesional, qué sé yo... A, a, a veces yo digo cosas y la gente me mira como que dice, Pastor, usted está. Pero pero, pero es cierto, si, si, si se tratara de que trajera a alguien aquí para que cante bonito, pues traemos al tío Los Panchos, ellos son profesionales. Pero esa no es la idea. Esa no es la idea, no es cuestión de hacer un espectáculo o un show o algo que arranque un aplauso o, o, o una ovación, esa no es la idea. Más bien lo que queremos es que traigamos una alabanza que nos tire al piso a alabar a Dios. Eso es lo que buscamos, no que, no, que, no que nos ensalcemos nosotros mismos y nos demos el aplauso porque pensamos que lo hacemos bien. Ah, y, y eso es lo que, Dios, lo que Dios se agrada y la Biblia dice que un corazón contristo y humillado Dios no lo, no lo desprecia. El salmista dice, cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Venid a él con regocijo y adorarle, alabarle, bendecir su nombre. Porque él es Dios y nosotros somos pueblo eh, de su prado. Andamos en, en un momento de, de, oras, de, de, de adoración y mantenemos eso muy importante. So, a uh, Uh, repito, y lamentablemente toda la congregación, casi la mitad de la congregación no está aquí hoy, uh, pero eh, ya se dejará saber, llegar a, dejará saber. Ahora, otra cosa por la cual debemos de hacerlo bien, no, eh, a veces escuchamos personas, no sé si usted ha escuchado esto, pero personas que se paran al frente y mano. yo no, no soy muy cantante, no sé cantar, pero eh, eh, si, si lo hago muy mal, pues, lo hago para el Señor. ¿De veras? ¿Y al Señor le damos lo peor? O sea, eh, eh, como que es, existe esa idea. Yo no, no, no lo hago muy bien, pero, pero lo hago para el Señor. Yo entiendo que Dios se agrada de la obediencia y del deseo, de, de hacerlo, pero nosotros debemos de, de en lo que hacemos, eh, perfeccionarlo y hacerlo mejor. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Si usted está comenzando en la predicación, perfecciones en la predicación. Si usted está eh, eh, comenzando en la enseñanza, perfecciones en la enseñanza. Llegue, llegue eh, de, de bueno a mejor y de mejor a excelente. Eso, eso, eso es un subir, eso, eso, esa es la meta donde queremos, donde queremos llegar. No, no nos vamos a conformar. Ah, yo lo hago bien, yo me quedo aquí. No, Hay que, se puede hacer mejor, lo hacemos mejor. ¿Amén? Y por eso es que constantemente estamos buscando formas de, de acomodar músicos, de, de, de buscar las formas de, de, de adorar a Dios. Vamos nosotros a pedirle a, al Señor que si alguna cosa falta en cuanto a la música que la iglesia debe de tener, que Dios no la traiga, que Dios la supla. Si necesitamos músicos, no no, yo estoy seguro que si nos ponemos a orar por un músico y, y, y, y simplemente no, no estoy descartando a la hermana, simplemente eh, sabemos que ya está en un trance, su familia de, de, de mudanzas y eh, cuántos líos de, porque se está mudando a otro pueblo, a Cresvio. Y caminar a Cresbio. Ellos trabajan aquí y viven en Cresbio. So, salir de aquí para ir para Cresbio es tremendo, un eh, montón de carros. Eh, pa, eh. Últimamente yo estoy yendo a Cresbio eh, como tres veces a la semana por, por, porque mi hermana está en Cresbio ah, y voy a, a visitarla. Eh, ayer antes de salir para allá y antes de llegar a Cresbio, a lo que es el puentecito que entra a Cresbio, como dos millas ya estaba el, el tráfico que apenas íbamos caminando. Eso ah, repito, pero lo que yo quiero decir es que si, que si hay uno, que hayan dos, que hayan tres, que haya una orquesta. Que Dios bendiga ese departamento. Amén. Y ojalá que cada uno de nosotros, tal vez el próximo eh, ASAF <ríe> de la iglesia esté aquí o, o, o esté escuchando. Uh, otra de las cosas importantes es que aquí tenemos una, dos, tres, cuatro uh, bueno, tres cámaras que nos están mirando son los, los, los amigos y la gente que nos mira eh, nosotros queremos que ellos vean que lo que nosotros hacemos, hacemos lo hacemos bien ¿te parece eso? Amén. Eh, eh, que ellos vean que, que aunque sea la, la música le motive a venir al templo, o, o, o a conectarse, o a escuchar. Eh, eh, eh, nosotros, hermano, uh, Junior, que está encargado, de dicho de paso, está buscando a alguien que esté interesado en aprender lo que es hacer el técnico allá, porque en caso de que tenga que salir o alguna cosa, haya otro técnico que pueda hacer el trabajo. So, estamos eh, en vía de un, de un técnico, estamos tratando de, eh, estamos, estamos eh, en, en las fases primeras de mirar que uh, un técnico que haya. Inclusive eh, yo quiero aprender también, a mí me gusta aprender todo. Ah, hasta, la, hasta la fecha yo soy el que mantengo el, el, el, el sistema de sonido en esta iglesia. Y creo que no es un trabajo que tenga, tendría que hacerlo yo, lo hago porque me gusta. Uh, me, gusta, me gusta que las cosas se hagan bien. No hay cosas más, más molestosas que hagan una gente hablando o cantando y, unos, y un micrófono chillando por allá o qué sé yo. No, aquí usted no oye eso. Aquí usted oye que los micrófonos se oyen claro. Y cantamos todo. A veces tenemos cuatro o cinco micrófonos abiertos. Ninguno de ellos está chillando porque alguien se ocupa de eso. Alguien se ocupa de mantener Todas esas cosas bien bien graduadas y yo soy celoso con la consola. Si alguien me la toca, tenemos que hablar, ¿por qué la tocate? Porque es que si, es, es, es, hoy día las cosas, las técnicas, las, los, eh, ¿cómo los aparatos son tan... tan este ah, Sí, sensi sensi sensibles, delicado, correcto, a que usted mueve un botón y descontrola todo. Especialmente si, to si troca un máster, el máster, la palabra máster quiere decir que es el que controla a todos los demás. Todos los demás se echa y entonces es donde vienen a haber ch ch chillidos y ruidos y cosas que no, que no deben de haber. No, no, no, no, no, ¿No le da a usted ah, lo, lo bien que se oye este micrófono? Perfecto. Y así queremos, eh, eh, cuando compramos micrófonos, compramos de los mejores micrófonos que podemos usar. No necesitamos micrófonos de estudio allá de miles de dólares, pero compramos micrófonos que, sab que sabemos que están a la, a la altura de que son buenos para nuestra, para nuestra aplicación. So, eh, les invito a todos ustedes, hermanos, a darle ese valor a lo que es dirigir un culto. Uh, si la, la el presidenta o presidente, la sociedad, quien sea, se acerca a usted y le dice, ¿tú puedes dirigir el culto? Uh, uh, aproveche, aproveche la persona que le está ofreciendo. Y dígale, yo no lo he hecho, pero si usted me enseña. Sí, en, en la cárcel uh, hay muchas cosas, bueno, ya, ya prácticamente pues manejo porque llevo 15 años allí, pero... Ah, cuando la primera que empecé, el capellán me decía esto y esto, y yo, y yo le decía, yo eso no lo sé, pero si usted me enseña yo lo hago. Y he terminado haciéndolo. He tenido el privilegio en la cárcel que, que no sé porque yo no trabajo, no, no ando averiguando otras otras instituciones, otras cárceles, ah, pero en la cárcel nosotros los ministros que vamos, si somos varones, vemos a los varones. Las mujeres que van, ven a las mujeres. Hay un pabellón completamente para mujeres. Que dicho sea de paso, es el más, problema, más problema que da eh, el pabellón de mujeres. Ah, porque tienen más, más, qué sé yo qué. Pero me, me, se me ha dado el privilegio a mí de por cuanto el idioma no hay otro ministro que pueda hablar español. Y si una mujer pide que quiere ver un pastor, me buscan a mí. Eso es un privilegio, es un privilegio que yo pueda en una institución eh, como esa y que las leyes son tan, tan recias, eh, me, me den la, el privilegio de, de yo poder estar sola con una mujer porque ellos consideran que la persona lo que quiere hacer es una confesión y ellos creen en eso y respetan eso, Fíjese. Hay veces que acá nosotros como que no, pero ellos respetan eso. Si una mujer quiere ver al pastor, ellos entienden que a lo mejor quiere hacer una confesión y ellos quieren que estén completamente en, en, en, el, en el ambiente, eh, el ambiente eh, confiable para, para hacerlo. Claro, ah, hay muchos lugares, eh, las, los cuartos que usan los abogados para ver sus clientes, a los usan. Uh, y hay uno que está frente a la a la oficina del, del director, el director se siente, hay un cristal bien grande, y frente a frente hay una, uh, y ese es el que me dan a mí para yo poder hacer mis uh, vis, visitas a, a, las, a las mujeres cuando los, me lo piden, que son muy, muy raro pero a veces lo hacen. Una vez eh, el director me dijo, te voy a poner en este cuarto, para que veas las, las señoras ah, porque yo quiero porque yo quiero estar pendiente y yo le dije cómo no entiendo y se me queda mirando y me dice ¿te, te, estás pensando que tengo que dudo de ti no, no, lo, no lo digo por por por cuidarte por cuidarte, eh, por, cuidarte a, por cuidarla a ella de ti sino por cuidarte a ti de ella acuérdate que las personas que están aquí son presos yo no sé cuáles son sus malas costumbres So, yo, yo quiero, yo digo, oh, con mucho gusto, míreme todo lo que quiera. Ah, al menos se me da la, la, la, el aquel de que podamos hablar en, en confianza eh, y, y, y, y ministrarle a las la personas. So, no, todas estas cosas son tan hermosas, tan, yo, para mí son de tanto valor. Cuando Dios concede que podamos hacer cosas de esta manera. So, en, en conclusión, repito, no hay mucho que, des, que decir acerca de de lo que es un devocionar, todo lo hemos hecho. Lo que a veces, lo que me llevó a pedir esta, este, este tiempo, que per periódicamente le pido a las sociedades que me den un tiempo, es por la sencilla razón de que he visto que a veces no le damos la importancia a lo que es hacer un devocionar. Y eso pues me empieza a preocupar a mí, que personas se paren aquí al frente y piensen que simplemente estamos cantando por cantar. O haciendo, qué sé yo, uh, Ah, y, y a veces, no sé, como que se paran aquí y piensan que se le ha dado una oportunidad para que ellos canten especiales, cantan himnos, no, no, usted está usted está dirigiendo la iglesia, usted está dirigiendo la congregación, usted, usted se concentra en la congregación y trata de que la congregación, se, usted la motive a cantarle al Señor cantando cosas que sabemos ya de mano, cantar, a menos que no nos quiera enseñar algo nuevo. Eh, Tiene sentido eso. Eh, así que, eh, hermano, y si los que están conectados me están escuchando, o los, los que sea, o, o si alguno de otra, de otra iglesia está mirando y en su iglesia se hace de otra manera, no hay problema. La forma en que se hace, eh, el formato en sí no es, import no es la importancia, es el querer de hacerlo, de darle, a, eh, de que es algo para Dios y que estamos delante de la, de la presencia de Dios, y delante de la congregación que, que está buscando adorar al Señor. ¿Tiene sentido esto? Eso es muy importante, hermanos, que cuando nos paramos aquí a adorar a Dios, lo hagamos con, con ese gesto, con esa confianza, con ese gozo, y sobre todo con el aquel de que estamos haciendo, haciendo algo para Dios y para la congregación. dirigir un culto no es que usted está haciendo algo por, por usted hacerlo. Usted está haciendo algo para la iglesia. Usted está rindiéndole un, un servicio a la iglesia. Usted está sirviéndole un servicio a la iglesia. Usted está dirigiendo la iglesia a que alabe al Señor. Y ha escogido los cánticos, ha escogido las alabanzas y usted está rindiéndole ese, ese, ese, ese eh, eh, ese honor ese, o ese servicio a la iglesia para que la iglesia lo siga a usted y ahí la presencia de dios empiece a mover en todo lo que hacemos y, es, y cuando lo hacemos así hermano eh, repito la gracia la, la presencia de dios se hace, se hace real eso permite el señor que cada uno de nosotros y no, y no solamente y, y ya que en los cinco minutos que me quedan no solamente lo que es el devocionar, añado todo lo demás que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. La Biblia dice, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Aquí nos venimos a, a, a, a darnos nosotros, a, a, a mostrar que somos, que somos nada. Uh, una cosa yo aprendí temprano en mi ministerio, y es de que una vez que yo pongo en mi primer pie en el escalón, para subir al púlpito, eh, el yo se fue a, se fue a ajustar. Yo, no, no soy yo. Es, señor, toma tú el lugar. Toma tú la, la palabra. Úsame como tú quieras. Y estoy tan seguro de eso que muchas veces he venido con mi, con mi mensaje. Yo no acostumbro a hacer bosquejo, pero a veces hago apuntes. Y termino mirando los apuntes cuando llego a casa. Porque me dejo guiar por lo que Dios lo que Dios eh, quiere hacer. So, eh, eh, Hermanos, motivémonos a nosotros mismos. Quitemos de nosotros la idea: oh, somos poquitos. ¿Quién dijo que somos poquitos? ¿Quién dijo que somos poquitos? Tal vez alguien vea que esta, si, si este fuera un bote, a lo mejor el bote diría: porque está todo el peso acá y acá casi no hay peso. No De hecho, esto se le llama una nave, la nave. <ríe> uh, pero repito, eh, no es que hay poquito, aquí estamos los que somos por hoy, los que hemos llegado y los que hemos venido a alabar el nombre del Señor. Yo no puedo eh, dar, eh, venir aquí y decir, ay, Señor, yo que venía a adorarte mucho, pero Fulano no vino, o el otro no vino, y el músico no vino, y el que, el que iba. A... Entonces, ¿qué estoy haciendo? No, yo vengo a dar a Dios. ¿Se da cuenta? Uh, alguien ha dicho, y uh, conozco personas que han dicho, búsquenme en la Biblia que en el libro de los hechos, cuando la iglesia comenzaba, cuántos guitarras y cuántos músicos había? En sus reuniones. Pero el poder de Dios se movía en cada, en cada reunión. ¿Sí? Uh, y, y, y, y había ministerios que nosotros no le llegamos por los tobillos. ¿Verdad que sí? Eh, Pedro, Pablo y los demás. Uh, al único, único que yo le llevo un poquito de ventaja en una cosa es a Pablo. Yo le llevo un poquito de ventaja a Pablo en una cosa y es de que Pablo se extendió una noche y alguien se cayó y se mató. Se, se le durmió en el culto. A mí nadie se me... Se me duerme pero no se me cae. <risa> se me duerme pero no se me cae. Bueno... Uh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, quitando eso, de, no, no estoy citando Biblia, simplemente. Pero lo que estoy tratando de decir es que qué bueno es entender que lo que Dios busca es un corazón sincero, una alabanza. Todos venimos cansados, todos venimos a veces hasta enfermos, todos venimos de lejos, todos venimos con alguna cosa, pero llegamos aquí y queremos aprovechar el tiempo. Queremos aprovechar el tiempo. No queremos irnos como hemos, hemos, hemos venido. Aunque les soy sincero, han habido cultos que yo me he ido para mi casa triste. Porque he visto tanta, como que hay una mortandad que parece que en vez de un culto lo que había era un velorio o qué sé yo. Pero eh, molestia aparte, simplemente cosas suceden. Pero eh, venimos a adorar al Señor, ¿verdad que sí? Y debemos de gozarnos en ello y cada vez que alguien se pare aquí a, a, a adorar... A dirigir un culto, hágalo con libertad, con confianza, dedíqueselo a Dios. Ahí está la clave de su victoria. Ahí está la clave de la bendición de esa noche o de ese día en cuanto a, su, a, a usted dirigir un culto. Es que en que usted en su casa, o en la semana, o en el, cuando se tenga el tiempo, o cuando usted llega, diga, Señor, yo voy a dirigir este culto y yo quiero que seas tú quien lo haga. Me, me ha escogido a mí. Y con mucho gusto me, me, me presto para hacerlo, pero, pero que seas tú, que seas tú que dirijas los cantos, que, se, que la presencia tuya se mueva y que nos gocemos en el Señor. Pongamos a Dios en el, en, en el centro de nuestro culto, de nuestra adoración, y Dios se va a glorificar. Él va a tomar el lugar. ¿Amén? Cosas, cosas empiezan a suceder. Sol, solamente quería dejarle hablar de esto. Porque me, me urge a veces porque hay personas nuevas y tal vez usted diga, bueno, pero yo vengo de esta iglesia y allá se hacía diferente. ¿Sabe qué? Si usted viene de una iglesia y se hacía diferente, puede hablarlo conmigo, puede hablarlo con el presidente. Y si hay algo que podemos cambiar, que nos sirve de bien, lo hacemos. No, no estamos tratando de ser un dictador en lo que estamos haciendo. Queremos crecer, queremos aprender. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Pero, repito, todo se hace en un debido orden para que podamos ser de bendición. ¿sí? Pero al mismo tiempo, los que van llegando se van adaptando y van haciendo, y van tomando con, confianza y libertad de lo, de lo que hacemos, y lo hacemos con todo, con todo gusto y uh, adoramos a, a, nuestro, a nuestro Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios. Eh, yo sé que tal vez los ha, ha aburrido un poquito porque tal vez a veces los, los cultos queremos escuchar mensajes como el del jueves pasado, mensajes ungidos y qué sé yo, cuántas cosas. Lo sé, pero eh, los pastores eh, llevamos una responsabilidad de que a veces tenemos que traer palabra. Hay un, hay, hay un libro, a ver si el hermano Arismendi o alguien de los que saben Biblia me puede decir dónde se encuentra esto. El mensaje del pastor es como un aguijón a la congregación. ¿Hm? Uy. <risa> ¿En qué libro se encuentra eso? Bueno, ah, correcto, es, es en uno de, los, de estos libros ah, donde... donde el mensaje, el, el mensaje de, de los pastores a veces son como un aguijón a la congregación. Eso es lo que quiero decir que a veces, a veces traemos cosas que molestamos. Ahora, no se quede nadie, y escúcheme bien los que están conectados, no se quede nadie, el domingo, hagan el, el, el, el buen eh, el énfasis en llegar, porque el domingo vamos a traer una enseñanza acerca del diezmo. Y eso es muy importante porque ya eso es par prácticamente parte de doctrina y cosas que hacemos. ¿De dónde el, el origen del diezmo? ¿De dónde viene eso? Uh, ¿Por qué hay gente que hoy día no diezman? Y todas estas cosas. Vamos a hablar bien claro con la Biblia abierta eh, el domingo acerca del diezmo. Y vamos a, a, a, a sacar a la luz ciertas cosas que a lo mejor, a ver si no, no nos damos cuenta, porque hemos caído en una rutina y precisamente esa va a ser una enseñanza muy bonita. Yo se las recomiendo porque a mí me ministró cuando yo lo aprendí, cuando yo lo aprendí. Yo tengo diferentes fuentes de donde me, me, me nutro. Usted ah, eh, eh, dice, pero nosotros somos una iglesia independiente y usted no está ligado a un... Bueno, sí, yo estoy ligado a diferentes... Eh, ministerios que yo he reconocido y sé que son de Dios y, y aprendo de ellos. Eh, yo, todos, todos tenemos que aprender, no podemos enseñar si no aprendemos primero, ¿sí? ah, Solamente en mi historia de pastor o en mi, mi experiencia solamente conocí un pastor que creo que fue en Panamá City, un pastor que nunca fue miembro de la iglesia. Yo digo. ¿Y cómo podía haber esto? Nunca fue miembro de la iglesia, pero era pastor. Bueno, fue pastor por muy poco tiempo porque a la larga todo se echó, porque cómo podemos pastorear si nunca hemos sido miembro. Y cómo podríamos enseñar si somos, podemos ser eh, eh, maestros si nunca hemos sido estudiantes, etcétera, etcétera. So, eh, todas estas cosas no nos ayudan. Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas gracias por haberme escuchado uh, y ponerle atención a esto. Les recomiendo que lo ponga en práctica cuando usted se, se, se, se vea en este, eh, en este um, lugar para dirigir un culto. Dele la debida importancia y busque las formas de, de cómo ayudarse usted mismo con los músicos, con los demás, y Dios les va a bendecir. Muchas gracias a la hermana que nos ha visitado. La invitamos para el domingo mañana a la escuela bíblica. Eh, a las siete y treinta y esperamos eh, gozarnos. Repito, es la última clase de, y es una clase muy interesante, habla de, de la, ¿de qué habla? ¿Ah? Sí, no para, no, para mañana en la clase, escuela bíblica. O sea, nadie ha mirado el expositor. Tendría que coger otro un día una noche para hablar acerca del, del expositor de, de, la, de la importancia la importancia que es porque usted va a pagar ya antes eran 3 dólares después subió a cinco dólares ahora son 7 dólares que hay que pagar por el expositor porque todo va todo va subiendo de esa manera ¿qué le parece eso? Yo salí, a, fui a una tienda y no voy a decir cuál porque no quiero hacerle publicas eh, eh, promoción ni qué sé yo, pero fui a una tienda y comprar eh, de esos que, de esos quesos que vienen en, en, de 24 slices, casi 7 dólares. Yo salí, yo salí escandalizado, pero ¿Cómo pagas 7 dólares por esto? Entonces y, quise irme a la Walmart porque pensando no, la Walmart, la Walmart, no, allá también está casi igual. Y, y repito, eh, lo que quiero decir es que todas las cosas están tan caras. Son, no sé si, Pero el expositor que nosotros usamos es un buen eh, un buen este eh, material. Les recomiendo que lo use y, y está bien hecho para, para, para usarlo en la semana. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vale. ¿Cuánto le dan la gloria, señor hermano? Amén. A ben, gracias por, estar, por haberme escuchado. Eh, lamentablemente, como dije ahorita, de vez en cuando tengo que tomar la parte y traer cosas que a veces... Lo que quiero es enseñar y cumplir con mi deber. Yo no quiero que un día el Señor me diga, ven ¿y por qué no enseñaste de esto? Bueno, fue negligente, y un siervo negligente no, no, no, no recibe muy buenas, muy buenas recompensas. La gloria sea para Dios. Muchas gracias, Dios les, Dios les bendiga, si no hay ninguna otra cosa. Si alguna persona necesita la oración o ha venido con alguna necesidad de Dios, levante su mano, oraremos por usted para que Dios se glorifique y haga la obra. Amén. Oramos por ciertas peticiones, ciertos propósitos que tenemos en el futuro para que Dios se glorifique. Bendito Dios. Vamos a estar puestos de pies en la oración de despedida. Oramos por las manos que se han levantado y le damos gracias a todos y le invitamos para mañana y el, el domingo. Sábado no hay ninguna actividad. Eh, eh, nos vamos a gozar. Amén. Oramos todos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor por este privilegio que tú me has dado de poder estar en este lugar, en este día y adorarte. Yo te pido, Señor, que te glorifiques de una manera especial, que tú mires la necesidad de cada hermano que ha levantado su mano, Señor. Tú sabes la razón, la condición, la necesidad o el buen deseo, Señor, de cada uno de poder eh, agradarte más y darte a ti la gloria en todo. Te pido, Señor, que ahora que salimos de este lugar, tú nos lleves con bendición. Bendice el programa de las damas, este, este grupo, y que tú sigas añadiendo personas que es, deseen, Dios mío, trabajar y unirse a, a este ministerio. Y así, Señor, en cada grupo y en cada la iglesia, tú la bendiga de una manera especial. Tú suple tú las necesidades y a ti te daremos la gloria. En el nombre de Jesús. Llévanos con bendición y sé con cada uno de nosotros, ahora y siempre, en el fin de semana, todas las cosas las ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Bendiciones, hermanos. Estamos despedidos. ¿La, ¿Quién? Los ¿La programas de los jóvenes. Sí. Ah, venga. Se ve que yo hablo mucho y después no. Vamos a ver el programa de los jóvenes.